Integrar es apoyar personas, procesos, negocios. Para ello es fundamental una agenda regional atenta a las desigualdades sociales de nuestras sociedades. El Mercosur cuenta con un Plan Estratégico de Acción Social, PEAS. Aprobado en el año 2011, el PEAS presenta ejes para el diálogo entre gobiernos y la planificación de actividades en el ámbito social del Mercosur. Son agendas coordinadas por diversas áreas de los Estados Partes, fortalecen el sistema productivo regional y mejoran la calidad de vida de muchas comunidades. El PEAS cuenta con directrices y objetivos vinculados al combate al hambre, pobreza y desigualdades sociales, garantía de los derechos humanos, igualdad étnica, racial y de género, universalización de la salud pública, de la educación y erradicación del analfabetismo, valoración de la diversidad cultural, Inclusión productiva, trabajo decente y derechos de seguridad social y promoción de la sustentabilidad ambiental, diálogo social y cooperación regional. Estos son beneficios que te impactan a ti y a millones de personas más. MERCOSUR. Construyendo un futuro mejor.